Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenido a Pasajero a Bordo como todos los lunes aquí en Punto de las 7 en la casa de Orbe Network y en Pasajero a Bordo en todas las redes de Pasajero a Bordo ya saben, estamos aquí con toda la industria del turismo y más ¿por qué digo el turismo? porque verán que siempre viene mucha gente de la industria del turismo pero también de otras empresas hoy la verdad que voy a tener el placer de tener a alguien que además es un amigo, un amigo de verdad a quien siempre le voy a agradecer este, por, por su amistad, porque la verdad que es un señor y, y, y la verdad que siempre ha, me ha ayudado en los momentos difíciles. Entonces, las personas que te ayudan en los momentos difíciles, esos son tus amigos de verdad. Bueno, hoy vamos a estar con Gluberti Carrasco Campos. Él es especialista en analítica de datos y recursos humanos con especialidad en compensaciones. Según tu semblanza, mi estimado amigo Gluberti, dices que él es apasionado en recursos humanos, con más de 26 años de experiencia, autor del libro Guía de Compensaciones Variables y escritor de temas de recursos humanos en redes sociales, y eso es verdad que subí mucha información. Antes de comenzar con mi estimado amigo Gluberti Carrasco Campos, vamos a pasar a nuestros auspiciantes, que son los que me ayudan a estar todos los lunes aquí en este programa. Y ya regresamos con eh, mi amigo Gluberti. The first time. Estamos aquí y estamos con Gloverti. ¿Qué tal, Gloverti? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte amigo aquí en el programa. ¿Cómo estás, Daniel? Un gusto. Gracias por invitarme. No, para mí es un placer. Y aparte, hablando de un tema muy importante para muchas empresas. O sea, a partir de acá, este es el parte agua para que te contraten de empresas <risa> totalmente... Para, para todo esto que tiene que ver con el, la analítica de datos o el análisis de datos. A ver, hay para la cámara y para que la gente sepa, vos que sos un experto en esto con muchos años de experiencia, cuéntale a la gente qué es esto de analítica de datos. Bueno, la analítica de datos, si nos fuéramos a esa definición que nos diría el diccionario, pues es el estudio de la información para convertirla en datos y después convertirla en toma de decisiones. Pero pues yo te diría que es quitarle a los números esa incertidumbre, quitarle esa, ese halo de misterio y empezar a descubrir ese mensaje con el cual los números empiezan a hablar. Y cuando tú puedes empezar a conocer ese idioma, pues obviamente empiezas a entenderlos y en función a eso empiezas a comprender cómo interactúan. Y en ese interactuar es cuando tú puedes empezar a tomar mejores decisiones para que los datos realmente te sirvan. Esa es realmente la esencia de la analítica de datos. Vamos, vamos a hacer una cosa, Gluberti, eh, como para entender, ponerlo más en, en, en criollo, no porque eso sería en mi país, <risa> como para ponerlo más, más fácil, más sencillo, porque en realidad este es un tema que a todas las empresas les interesa. Eh, si, sea del rubro que sea si es de turismo si es de un comercio le interesa saber justamente para la toma de decisiones creo que ahí es, es el punto y más que nada para la gente de recursos humanos que es la que debería trabajar con esto dame un ejemplo pon un ejemplo que sea eh, sencillito <ríe> sencillito como <Claro>. <ríe> mira, te lo voy a poner muy sencillo eh, incluso viene muy adot con lo que es lo que tú estás manejando aquí Con lo que es este viajero a bordo imagínate, Pasajero a bordo eh Pasajero a bordo, perdón <risa> Imagínate que tú tuvieras que decidir entre un hotel Y pues un paquete un paquete que te estuvieran ofertando Y resulta ser que tú ves las reseñas Y por decirlo así, imagínate que tú tienes una reseña de mil opiniones Y en una escala de unos cinco tienes cuatro o cinco y de repente tienes una escala, una escala de 300 revisiones y a lo mejor tienes una valoración de 4.9. ¿Tú con cuál te quedarías? Cuando decís revisiones, ¿a qué te referís? Pues un poquito como las opiniones, ¿no? Ah, ah, okay. ¿Cuáles son Ahí las vamos. opiniones que tienes de este hotel? ¿Te gustó la recepción? ¿Cuál fue tu experiencia okay. como cliente? ¿no? Y pues al final tú estableces una calificación de 1 a 5 y tú pones, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿tú qué escogerías? Pues a lo mejor el instinto te diría, eh, pues escojo la mejor calificación. Pero ¿qué crees? La mejor calificación tiene menos, menos opiniones. Y tienes una que tiene el triple de opiniones y, aunque, y tiene una valoración un poco menor. Okay. ¿Con cuál te irías? Otra vez, el instinto, la intuición tal vez te diga que te vayas con la mayor valoración. Totalmente porque tengo más este, gente, ¿no? Pues sí. Pero cuando tienes diferentes atributos, no solamente dos, tienes tres, tienes varias variables que considerar, mm. pues de repente como que la decisión se complica. Totalmente. Esto imagínatelo en un modelo de negocio, cualquiera que fuese. ¿Cómo lo resolverías? Pues bueno, en ese caso la analítica de datos apoya. Sin meterme en términos técnicos, pues bueno, hay un modelo, modelo de Bayes o teorema de Bayes que te establece una metodología por la cual tú podrías determinar si realmente ese 4 o 5 o esa valoración que estuvieras esté haciendo realmente fuera consistente a través de un modelo probabilístico. Y en función de eso tomas las decisiones. A donde te quiero llevar es de que la analítica no es una ciencia oculta simplemente es la aplicación de un modelo matemático, de un modelo estadístico, que te permita realmente tomar un mejor elemento para una decisión. Otro ejemplo, en recursos humanos, el clásico que nos dicen, oye, ¿por qué se te va la gente? Ah, pues bueno, hay metodologías, otra vez sin meterme en cuestiones técnicas, pero como ejemplo, regresiones lineales, modelos de agrupamiento que también te permiten decidir cuáles son las variables que inciden para que realmente una persona se vaya. ¿no? Evidentemente, en todo este tipo de información necesitas datos. El poder entender todos esos datos, cómo interactúan y convertirlos en información, esa es la esencia de la analítica de datos. Sigue siendo, no sigue siendo easy, ¿eh? sigue siendo algo que, que obviamente tenés que, fácil no parece porque tenés que sentarte, comparar los datos, o sea, ya me diste un ejemplo, eh, justamente por cuál me iría, y, y me parece que es un, un trabajo, o sea, es sentarse y empezar a recabar todos esos datos y compararlos, y a partir de ahí tomar una matriz que te permita este, determinar, eh, no sé, como un diagrama de lógica, ¿no? Si sí, si, porque sí, sino porque no. Sí, tiene, no te voy a decir que es un proceso... Eh, en real, no es complicado, no, no es complicado. Te tengo dos buenas noticias. A ver. La primera es que todo lo que tú necesitas para aplicar analítica de datos seguramente lo aprendiste en la secundaria, en una carrera de preparatoria y parte de una profesional, uh -huh. en una licenciatura. Esos elementos estadísticos, pues simplemente necesitas traerlos hoy aquí y saber dónde aplicarlos. Esa es una, una gran ventaja. ¿Dónde está realmente el reto? En conseguir la información, en que tengas la data para poderla analizar. Porque si tú tienes nada más un conjunto de 100 datos y en función de eso ya quieres encontrar la respuesta de todo eso, pues no. En realidad los datos interactúan de muchas formas. Y ese es el verdadero, ese es el verdadero reto, conseguir la información para que puedas analizarla. Después que la ordenes, después que la pongas en, en la secuencia correcta y apliques... La estadística correcta es cuando realmente los datos empiezan a mostrarte información. ¿Hay algún programa que exista y que diga cómo, eh, por ejemplo, una empresa debería guardar esos datos para que después sea más fácil para este análisis? ¿O agarras un Excel y empezás a subir en el Excel? Ah, ok. Muy buena pregunta, me encantó. Todo depende de hasta dónde tú quieres llegar como un analítico de datos. Evidentemente el Excel, que es una de estas herramientas que generaron una disrupción en toda la forma en la que trabajamos, indudablemente te va a ayudar, te ayuda muchísimo. Depende de ti que tú apliques pues, las herramientas estadísticas para que puedas sacar la información. Pero un Excel, como se dice por allí, un Excel te aguanta todo. Pero si tú ya quieres conjugar... Eh, si quieres hacer que la analítica de datos explote, reverbere, hacia cosas mucho más interesantes, pues ya tienes que utilizar otro tipo de herramientas. Otra vez, la ventaja es de que pues, todas estas herramientas ya existen y realmente no es difícil de aprenderlas. Visualizadores, eh, administradores de bases de datos... Eh, programas estadísticos más complejos, ese tipo de, de herramientas ya existen. Y pues realmente lo único que tienes que saber es cómo aplicarlas. Y una vez que los aplicas, pues realmente el hecho de que tú puedas conjugar todas en, en cantidad y en calidad, pues hace que lo que tú puedas hacer en un Excel, pues ciertamente, pues digamos, te lleva hasta este nivel. Pero el hecho de que tú puedas aplicar todas estas herramientas, pues obviamente te permite sacar mucho más información y muchas, muchas más decisiones. Eh, ahora te voy a llevar a compensaciones. Pero antes te voy a decir, ¿qué está pasando con este chat GPT? Ah. <ríe> Porque creo que está, hace eso un poco, ¿no? Hace el análisis de datos para darte un comparativo y a partir de ahí, o sea, ¿cómo, ¿cómo trabaja ahora la inteligencia artificial con este análisis de datos? Pues mira, el chat GPT, en realidad, si lo ves desde la perspectiva de analítica de datos, son una rama que se le conoce como este modelos neuronales en donde pues prácticamente es como enseñarle a un niño, enseñarle a una máquina a saber sobre una gran gama de diferentes opciones cuáles son las que le van a llevar al resultado que busca, ¿no? Y es un proceso de aprender. Digamos que la máquina va aprendiendo, sus neuronas van aprendiendo sobre cuál es el camino correcto. Eso es lo que te hace realmente el chat GPT. Pero yo, yo diría que no es una cuestión de tenerle miedo, al contrario, yo creo que es una herramienta. Eh, si se dan cuenta, lo mismo nos pasó cuando llegaron las computadoras, Totalmente. digamos, de escritorio. Totalmente. Eso generó un cambio. El celular es un cambio. El Excel. El Excel fue un cambio. <risa> que fue una, una preciosura y que todavía se sigue usando. El celular fue un cambio, fue una disrupción. Pero si se dan cuenta, al final del día, la sociedad, nosotros nos terminamos acostumbrando y adoptamos esas herramientas como potenciadores. El chat GPT es un potenciador. No te va a resolver él, él te va a contestar lo que tú le preguntes. Pero el okay. verdadero reto, el verdadero éxito del ChatGPT es que tú le hagas las preguntas correctas para que te regrese la información correcta. Y ahí es donde hay otro, otra inversión muy grande en lo que es la analítica de datos. Y yo creo que es algo que todos deberíamos de considerar, el tiempo. El hecho de que tú dejes tiempo para toma de decisiones, para realmente cosas críticas analíticas, es allí donde realmente eh, la analítica de datos encuentra su verdadero valor. El chat GPT, el Excel, el Internet, todas estas herramientas que nos han acompañado a través de diferentes tiempos, pues son eso, ayudan a que ellos hagan los procesos repetitivos y que nos dejen a nosotros el verdadero tiempo para hacer, tomar decisiones en base a la información que hacemos. A ver, aquellas empresas que quisieran hacer una analítica de datos para tomar mejores decisiones. Porque también lo que te ayuda este análisis de datos es tomar mejores decisiones, ¿no? Por lo menos ser más certero a la hora de este, tomar una decisión. Y después no arrepentir y decir, bucha, ¿por qué no habré hecho tal cosa? ¿A dónde te tendrían que contactar? ¿A qué teléfono? ¿A qué mail? Bueno, pues eh, yo me encuentro en LinkedIn, eh, Gluberti Carrasco. Eh, también mi correo es gluberti.com. Y... ¿En celular también? Sí, todo lo que tú quieras dar. Bueno, este, digamos que en mis redes sociales, ahí me pueden encontrar, digo, Gluberti, ahora sí que para bien o para mal me distingue. <risa> con doble T. Con doble T y Latina, ahí me podrán ustedes encontrar, como, como lo mencionaba Daniel al principio, pues todo esto es… Este, me gusta mucho, me gusta mucho compartir información. Así que ya sea para una asesoría, una conversación, algún proyecto, pues con mucho gusto yo estoy a sus órdenes para poder yo... apoyar. Pienso que las empresas tendrían que hacer eso, o sea, eh, como un asesor, tener un asesor que te permita justamente a la hora de querer hacer, este, tener tus datos ordenados, porque a veces hasta ni siquiera sabes cómo ordenar los datos. O sea, un asesor que te diga cómo ordenar los datos y después un asesor que te diga cómo leer esos datos y cómo interpretarlo, porque a veces uno los lee, pero después es la interpretación que le tenés que dar y buscar un punto en común para que te ayude después a tomar decisiones, ¿no? Yo creo que esto está muy ligado a la parte de recursos humanos. Sí, está muy ligado. Yo te diría que, pues bueno, finalmente quienes toman las decisiones, ahorita en este punto, en el tiempo, siguen siendo los humanos. Eh, sin meterme tal vez en algunos comentarios de que, de inteligencias artificiales que ya empiezan a tomar propias decisiones. Pero digo, todavía estamos un poco lejos para eso realmente. Pero yo creo que otra manera en la cual podrías interpretar la analítica de datos es, piensa que es un lenguaje, es un lenguaje en el cual te permite comunicarte con tus números desde con una mejor perspectiva. El verdadero, uno de los retos que tienen las organizaciones es que todos hablen ese mismo lenguaje. No se trata de que tengas un experto en analítica de datos, se trata de que tú tengas un área, un departamento, una organización que realmente hable la analítica de los datos Piensa como que todos hablaran el mismo lenguaje, y al hacer eso, el entendimiento, la toma de decisiones, la comprensión de toda la información, de repente se alinea. Es allí donde eh, es uno de los retos de las organizaciones. Que todos realmente sepan aplicar analítica de datos, y no un área en específico. A ver, eres autor del libro Guía de Compensación Variable. O, o si sí, mejor dicho, Guía de Compensación Variable. No, separado. <risa> Hablame un poquito de qué es esto, eh, guía de compensación variable. Ah, ok. Mira, cuando nosotros establecemos una relación obrero-patronal, uno de los elementos con los cuales iniciamos parte de esas conversaciones es con el salario. Pero el salario solamente es un componente de todo lo que se conoce dentro de compensaciones de recursos humanos como la remuneración total. La compensación variable es uno de esos elementos que permite a una empresa poder motivar, eh, direccionar los comportamientos, decisiones, acciones eh, de un grupo de personas para que se logre un determinado objetivo. La compensación variable, lo que se podría entender de repente como bonos, incentivos, comisiones, esa parte se le conoce como compensación variable y es una de las ramas más bonitas, más interesantes de lo que es compensaciones y recursos humanos. Es uno de los mayores drivers, si se le puede denominar así, para poder hacer que una organización y su cultura pueda ser liderada al objetivo al cual se está buscando. Acá te voy a decir mi pensamiento, ¿no? que puedo estar errado. ¿Por qué recursos humanos maneja las compensaciones variables? ¿Por qué recursos ma eh, humanos maneja la nómina? me parece que ese es un área que lo tiene que manejar este, finanzas o la parte contable, porque si no recursos humanos, lo que menos hace es hacer eso, recursos humanos. Yo digo, son, pasan a ser recursos inhumanos, porque en realidad como están tan pegados con la nómina y les debe llevar mucho tiempo... Lo que menos hacen después es ver el bienestar del empleado. No sé, es, perdón mi pensamiento, tal vez muchos recursos humanos me deben querer matar, pero es, es mi pensamiento de las empresas donde he estado y lo que he visto. ¿no? Mira, yo creo que es una cuestión de romper paradigmas. Definitivamente eh, en muchas organizaciones han evolucionado, han trascendido a otro modelo de pensamiento, de hecho, antes a lo mejor se le decía recursos humanos, ahorita ya podemos hablar de lo que es talento, lo que es cultura. Y estas áreas, por ejemplo, de nóminas, pues anteriormente se, se vinculaba enormemente. Pensaban que recursos humanos era la nómina por sí por sí misma. Hoy en realidad te podría decir que la nómina solamente es un departamento. Y importante, importante por ejemplo, desde la perspectiva de analítica de datos, porque de ahí se genera no, no. mucha información, pero también porque de alguna manera es la que administra mucho de las prestaciones y beneficios que este, se le otorgan a los, a los colaboradores. Pero hoy te diría, recursos humanos es mucho más que nómina, es talento, es culturas compensaciones diseño. ¿Pero en qué momento desarrollo hacen todo eso? Pues yo te diría que es un proceso de evolución, si tú ves la historia de recursos humanos, pues anteriormente solamente era un elemento, hoy a través del tiempo y en la medida que ha evolucionado el pensamiento y la interacción que tiene recursos humanos con las organizaciones, se han creado, lo voy a decir entre comillas, se han creado más áreas que de alguna manera le dan esa visión que eh, es la que yo considero que estás tratando de encontrar, no cómo realmente volver al colaborador un elemento importante de la organización, cómo ellos pueden vivir una experiencia y cómo realmente se pueden acompañar en un modelo de ganar-ganar tanto empresa como los colaboradores. Eso ha sido un cambio y seguiré evolucionando. ¿Para ti están evolucionando? Sí, sí, sí, definitivamente. Yo lo que te podría decir, digamos, en esta experiencia que he tenido, pues Recursos Humanos ha cambiado mucho, desde que pues, tuve primer contacto hasta lo que hoy. hoy se está presentando. No se trata de manejar un promedio, hay algunas organizaciones que han evolucionado de manera más importante, algunas todavía están en un proceso de transición, incluso a nivel de, de, de continental de diferentes latitudes, hay diferentes modelos de evolución, pero definitivamente vamos encaminados a seguir evolucionando. Esto no es un camino que aquí acabó, eventualmente evolucionaremos, evolucionaremos con más cosas. Y la analítica de datos es uno de esos elementos que obviamente fortalecerá la visión de recursos humanos y cómo influye en la toma de decisiones en de una organización. Entonces, para vos hace, que ya hace 26 años pusiste acá, que ¿no? bueno. tenés esta experiencia, para vos, recursos humanos eh, está evolucionando, está en un cambio, eh, de, no sé, de nuestra época a ahora, eh, yo te digo, las empresas que trabajan, Suponte, una empresa de, de 100 personas, hay una sola persona en recursos humanos, y se la pasaba haciendo nómina. Entonces, ¿en qué momento podía ver todo el tema de las compensaciones y todo eso? Y si lo ve, ¿cómo? ¿Cómo? Para vos estoy equivocado, ¿no? No, no, no. Yo creo que pues, la, la visión que tienes es, es correcta. Una persona no va a poder hacer recursos humanos, o se paga la nómina. O sea, se, se manejan elementos de cultura, de talento, de desarrollo. Por eso la visión de ver a recursos humanos como un área crítica para lo que es el desarrollo de un negocio, involucra que se tengan diferentes áreas, departamentos, diferentes disciplinas que acompañen a la organización en sus diferentes momentos. O yo te diría, por ejemplo, hace algunos años, ver en una organización gente de cultura, pues no, modelos de wellness, tampoco hoy estas partes que se han implementado y que hoy vemos con mayor eh, relevancia en las organizaciones, eso es, eso es eso es una evolución, eso es un cambio. Voy a decir algo, eh, están diciendo, la, veo que la parte de recursos humanos lo que está haciendo tratando de, eh, hablando de inclusión. Inclusión le llaman a todo lo que es el LGBT, Q+, y todo eso. Pero inclusión es también tomar a gente mayor de edad. O sea, o a, a gente no solo pensar en los 30 años y ahí se terminó. Porque la gente grande también tiene experiencia, también tiene expertise, o tal vez tomarlo como asesores. Entonces, por eso yo a veces digo, ¿están evolucionando o están involucionando? Porque quieren personas jóvenes con un montón de experiencia. Si tienes 20 años, sales de la facultad, tienes poca experiencia. O sea, ¿de dónde la vas a sacar? Y después, si sos muy grande y tenés mucha experiencia, tampoco porque ya la edad te crucifica, ¿no? Entonces... Eh, Nos quedan dos minutitos, ahí te dejo la cámara para vos porque yo la verdad que seguiría diciendo más cosas y me parece que ser inclusivo es ser inclusivo con todo el humano, con el humano de 15, de 20, bueno vamos a poner de 20, de 18, 19, de 20, de 30, 40, de 60, de 65, siempre y cuando tenga este, algo para darle a la empresa, ¿no es cierto? No sé, ahí dice que ya nos tenemos que despedir, no sé si quieres mandar un mensaje ahí a tu cámara y ya nos despedimos. Bueno, pues muchas gracias. La invitación a que sigan eh, este camino, la analítica de datos, es muy interesante y tiene todo tipo de aplicaciones, no solamente en la industria, sino también en los aspectos personales. Es una rama fascinante eh, que yo creo que acompañará a la humanidad de aquí en adelante. Bueno, y te invito a un próximo programa, amigo, sí, para hablar y así yo me puedo descargar más hablando de recursos humanos. ¿Qué te parece? Me parece <risa> muy bien, Daniel. Bueno, muchas, muchas gracias. gracias. Nos vemos el próximo lunes en Punto de las 7 aquí en la Casa dorbe network y en Pasajero a Bordo en todas sus redes sociales. Gracias.